Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Ando Penitenciario Estoy con mi compañero Ismael Corona ¿Qué onda? Bienvenidos, en verdad, bienvenidas, bienvenides a su programa Radiando en cada número 41 eh, Hay que llevar números porque dice Luis que luego las cuentas no nos salen No salen los números, El día de hoy vamos a hablar de la primera vez ¡Ay, güey! Se va a poner íntimo este peo. <risa> este, sí, vamos a hablar de la primera vez, eh, por eso estamos serios, estamos, vamos a hablar en este, es serio este programa el día de hoy. ¿Primera vez, vez, claro? la primera vez. ¿Tanto así? Sí, como la primera vez que comiste en la cárcel. Prácticamente es como ayer. ¿no? Ah, la... <risa> la primera vez. Ah, más bien, la primera noche en la cárcel. ¿A eso te refieres? No, cuando caes a la cárcel... O sea, las primeras veces de todo, tanto sí, de, la, la comida, de la comida. Como... ¿Cómo es la comida? La primera comida que probaste en la cárcel. Sí, recuerdo mucho un té. Bajé en la madrugada a, a ingreso en el consejo y me dieron té para relajarme porque enseguida venía, este, pues te dan la atención, ¿no? Te dan ¿Te adquirir, da noche, Sí, ¿no? bienvenido. Sí, sí, porque en, en menores son niños. Sí. sí, es muy diferente el trato que le han Y el recuerdo primeros. que ahí habían cocineros que eran internos, se les llamaba caciques. Y estos cabrones, cuando pasó la madrugada, pues ya el, el desayuno y en la tarde comí pambazos. Pambazitos con crema y Sí, sí y, y en la noche pues estaba haciendo efecto el pambazo, eh, el baño estaba repleto de minas, entramos en una guerra porque pues nos dio de arriba. Entonces decías no manches, hasta el, el valor es un pambazo, ¿no? Algo que ves en la calle, en un puesto, dices, pero cuando lo ves que lo preparan en el comedor <risa> bien chingón <risa> sí y te va a hacer daño, pues es así de... ¡pum! Y, y es, es que, que el, no, no siempre la comida te hace daño, o sea, yo creo que es el... Igual, yo la primera vez que entré... la, la, la Es que cambias de sazón, ¿no? Te, es cambias de, de sazón. Sazón. <risa> Es el cambio de sazón, la forma en cómo lo guisan, el cómo lo guisan y el por qué lo guisan. A huevo, tú si te vas a meter a la cocina, pues, pues a huevo, huevo. es para, para ti, cocinas como si fuera para ti, güey. Y así iba a quedar chingón, güey. En menores lo que pasaba ya cuando del consejo llegara a correccionar, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, ya sí. cuando estaban los cocineros y iba a haber una represaria, una grave, una riña entre secciones, entre dormitorios, pues se clasificaba por ejemplo, le tocaba bajar a Javier, ¿no? Sí, que eras de la sección 1 y yo de la sección 2. Entonces, pues tú con tu equipo pues sabías que íbamos, eh, ibas a robar mi sección y, pues, ya sabes, la maldad, ¿no? Siempre maldad igual para que les diera infección y pues, estuvieran debilitados y enfermos y pudieras ejecutar el vals. <risa> ¿No? Entonces, la comida. <risa> es, es, una, es una estrategia. Es ¿no? muy manipuladora con la comida porque, pues, es este. Te lo comes pero te enfermas. Entonces, pues, de ahí te agarras. Sí. Pero no todo es malo porque. También hay banda que sí sabía cocinar, por ejemplo, habían chavos que afuera eran panaderos y, y hacían pan. No, no. el pan. No, el pan que hacen en los reclusorios, igual en, en, en San Fernando me tocó probar el pan que hacen, muy rico. En Santa Marta, de verdad, cuando yo, yo llegué a Santa Marta, con cinco pesos te comprabas un pan de este tamaño, así, ¿Ah, una y un café Y un y café de a seis... dos pesos. ¡No! Ya ya, ya <risa> echabas sí, hecho. hecho, ¿no? O sea, por lo menos es ese es desayuno, pues ya está, porque pues, es muy difícil pararte al rancho, llega a las 6 de la mañana el desayuno, bro. Y la visita lleva un sazón, y entonces cuando llega toda la visita de toda la banda, pues juntas todos los guisados, ¿no? Y entonces tienes el sábado y el domingo... Una mezcla de sabores, ya, ya estando en, sus, en la celda, lo que se acostumbra pues, es comer, pues, comer en banda, comer en familia, comer en... todos los compañeros. ¿no? Este, y eso es, y con la, es diferente sazón. Pues, ¿no? Y eso es con la comida. Sí. Y ahora con el, con el encierro. Tu primera con el, noche. Tu primera noche, no manches, recuerdo que mi primera noche fue de terror. <risa> Estuvo bien chido. Hacer patitos, supermanes y achichar todo el pasillo del consejo. No, está cabrón, ¿qué crees que...? Pero a mí me daban ganas, ¿qué crees que...? Yo, yo con buena disposición y así de... ¿Qué, qué es eso? Yo quiero sí. aprender. <risa> A ver, ah, estás chavo, la verdad, estás chavo. No patito así, eh, yo este, de cuatro horas. Igual, yo, pues, yo, pues, yo mi primer día que estuve en la cárcel pues, fue en Oaxaca. <risa> Ahí como todavía había con queso, las enchiladas, pues, ni en cuenta, ¿no? Y aparte se gobierno. Pero llegando, en mi primera noche, llegando, yo me acuerdo que cuando llegué a Bar, entonces, de traslado, este... No mames, estaba muy teniendo en en tres celdas hasta que al pasillo 4, llegamos al pasillo 4, este... Había un recito tocando la No Le Pega a la Negra y la era una 45, sí. Salimos de Oaxaca a las 9, a la 1.45, estaba yo ingresando al pasillo 440, ¿no? Y empezaron a los de al lado, los otros, a ver qué pasa en todo el resto, y que de acá, ¿no? que conviva, nada, ¿no? pues cual, entremos, nada. No, no. Llegaron las nuevas, ¿no? Pero, este, sí, sí y ahí, o sea, es como, no duermes, la neta no duermes. Y tardas, oye, tardas, yo creo dormitas porque tardas en conciliar el sueño, ¿no? o sea, no, no es de... Una semana ya duermes a toda no, tiene que pasar un tiempo, no, depende Eso dónde fue en Barrientos. En barrientos. ¿Sí? No manches, yo en, el me... oriente, en el Oriente, Oriente, no manches, estás es, es enorme y, y ingresos, me tocó hasta arriba, ¿eh? chingo de frío y no te dan, no, pues en ingreso no tienes nada, nada, así nada más lo que traes puesto. Pues vas llegando. ¿no? Vas llegando y no, y así, así todos se meten a la celda, meten a la, vida, en la celda. Pues ya te hecho, ¿no? De autosardina. Sí, de de, de autosardina. Sí, duermen en el sí, aquí. Y, no, ves, bueno. este, y no duermes, hay más gente en los reclusorios acá en el distrito. Hay mucha gente de verdad. En Santa Marta no, de verdad. Sí. Si muchos muchos internos supieran cómo está Santa Marta ahorita, me cae la madre que pedirían su traslado. Sí. Es tanto bien para los internos como para la visita, no hay mucha gente. Y pues eso está chido, ¿no? Para visitar, pues entra rápido. O sea, es práctico, ¿no? Yo recuerdo mi primera vez, mi primera noche en San Fernando. No manches. Nos recibieron tres turnos, son turnos diferentes. Y escuchaba en la madrugada quien alguien ladraba. Estaba.. decía, <risa> si <risa> ¿no? son perros, son güeyes o qué onda, ¿no? el despertador pues, a las 5 de la mañana con, con el tiempo me di, me di cuenta que eran, eran personitas que estaban despertando a los encargados de la sección y así, así eran las sí, alarmas alarmas entonces... de, de, de... O a sea, acá nosotros ponemos el celular para que nos despierten ¿no? este no se pues allá dentro no pones al chavo Al nuevo o el más al más pendejo por pues, sí, es el más pendejo la neta en la cárcel es así Él es la líder más fuerte desgraciadamente ¿no? lo obligas no pues sí a que sea sea sea tu reloj no, sí, o sea, y es eso, eh, aparte de, pues, llegan muchas cosas, llega lo físico, lo que ves, y, pero también llega el terror psicológico, ¿no? Porque las palabras valen más que las acciones ahí, sí. porque pues, es psicología, y juegan con tu psicosis, entonces decían, no, oh, imagínense, ahorita que están en ingreso, al rato que bajen la población, que vayan y a hacer terror, uno, sí. a dos, a tres, sí, te empiezan y a y clasificar, te van a meter con los multi-homicidas, con los secuestradores, sí. te empiezan a aterrorear, ¿no? Y tú... Pues, como ya estás empapado de. Dices, no, a lo mejor sí son manchados, a lo sí, mejor. Pero muchas veces es todo lo contrario, man. La gente pensaría que sí está rudo, sí. Está rudo, sí está rudo. Está como tú te la quieres llevar. Exactamente, ¿no? pero si llegas de Picud y queriendo matar a todos, o, o en sea, ya te bajan del avión. Pues sí, ¿no? Y solito chocas, sin querer, si sí, así solito te estampas tú solo. Y ahorita caigo en cuenta que son. Son varias noches a que está. Cuando ya estás en población, ya estás. Porque estás en proceso, no es desde, desde el Está ingreso, es desde estar en la delegación es tu primera noche. La primera noche, pero. Y luego diferente. te trasladan y luego es. Porque pues también en la delegación ¿no? no eres el único que cae por un homicidio, hay sí. ingresos y, te, y te, también te la empiezan a leer. ¿no? A ver, ¿Tú ahorita? Ahorita ya se van los del norte, ahorita de de de, de, de, de, de, Es el traslado de, de, al sur, a los es el, el, Entonces, Déjame tres, es, eso, a ti te lo van a quitar mejor de lo así. es, sí. la de en la delegación. En los menores, ¿no? Vas por cinco años más, tú. En corto, ¿no? Recuerdo un pelón que había chocado, o un señor estaba pelón. Me decían, no chavo, ¿cuántos años tienes 17? Iba con otra causa de 17, iba con el Roy que está en el sur y... El con Roy. Susana sí, Roy y... en turquesa, ¿no? dice no, tú tú vas para que esté en turno, creo que esté en el oriente y tú te vas para te Tepepa. Y ustedes, dos, no, la sí, tienen bien te... pegada, van a consejo. Bueno, pero pues no sabía yo qué pues, consejo de quién o qué. Si esto no va a ser ¿Qué de... me va a dar este su, primer de su primer traslado es de la delegación a la cárcel. Y ya están y ahí. Y, ahí y, y, ya y ya están ahí, están, ya están ahí pero en ese trayecto, es como que te, te pasa tu vida así como en chingado. Vas viendo la calle esto, y vas valorando. Esto, esto perdí esto, esto se queda aquí, y qué voy a hacer, y cómo van a estar, y cómo van a sobrevivir, y quién me va a llevar, y quién me va a ir al Un chingo de cosas que te empiezas, te, te empiezas, este, con los alacranes, ya ya hablamos de los alacranes en la cabeza, te, sí, a a picar. Los te empiezan a picar. y sí. Creo que vale la pena cuando estás en eso sacarlos y ver la calle porque ya no la vas a volver a ver. No, bueno, <risa> a sí, es que tengas un traslado. Bueno, sí, vale sí eso? la vuelves a ver, pero después de unos años, ¿no? Obviamente si es un traslado, así, pues la vas a ver. Y eso quién pero sabe. Si eso que es última que es que vas a pisqueo, pues, que vas a poder estar, estar de, este lado, de este lado, ¿no? De este lado de las bardas, ¿no? La verdad. Es como... No, es que no le puedo decir mil ejemplos, mil sensaciones, pero pues... A cada quien le va diferente en la feria, la neta lo hemos dicho, no la neta. Y cada quien ve diferente las cosas. Hay mucha gente que... que añora regresar a la cárcel, güey, por seguir siendo lo que es, o lo que era, era adentro, o por estos, no sé, o por... que le gusta estar, no sé, qué te lleva a, a volver a delinquir. Si sí, la necesidad de una de ellas, que no es pretexto, no la neta, entonces podemos chingarle de diferente forma, pero, o sea... Sí, porque, okay, porque ver, para más, uno es más profundo que te lleva a eso. Por, porque para uno es primero oscuro, pero hay personas que llegan con la luz, luego, luego, ¡Ah, huevo, ya estoy en San Fernando. Sí, sí, No, Cámara. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos años de dar taller en, en la Correccional de San Fernando, en la comunidad especializada para adolescentes Morfite, en conflicto con la ley que San Fernando lo que es la, la Correccional, ese, nombre, ese es el nombre que tiene ahora. Eh, dimos taller. Y mucha gente eh, nos preguntaba cómo era la cárcel, cómo era la grande, la penny, ¿no? cómo la era absoluta. la y Es que yo saliendo quiero llegar a la penny porque o sea, ya está mi tío y está chido. Eh, pues nunca, por muy, por... Dicen que la jaula, por mucho que sea de oro, pues no deja de ser prisión. Y es la verdad, hay mucha gente que tiene mucho dinero en la cárcel y no puede salir. Hay gente que no tiene ni un peso y entra y sale como en su casa. ¿Por qué será? No lo sé. Eh, puede ser que sea el delito, pero pues... Las cosas así son, wey. muchas veces se, se, mueve, se cierra la puerta y no hay quien abra. Se ¿no? mueven las piezas del ajedrez, ¿no? Sí. Y eso, está, y eso está bien porque empiezas a dimensionar dónde estás parado y dónde estabas parado afuera sin saberlo. Y también los, los, los problemas llegan solos también en la cárcel. ¿Cómo fue tu primer pelea mayor? Mi primer pelea fue por no querer lavar ropa. Recuerdo que llegué ¿Cómo a. Ay, sí, el, no, el manches, es malo. El, el mayor es malo. No, yo no era malo. Yo no me dejaba, pero por no dejarme pasan consecuencias. Y por dejarte también pasan también. consecuencias. Entonces, es saber equilibrar, porque no quería. No mames, si no le lavaba a mi madre, ahora que le iba a lavar un ojete que era padrino, pues sí. por eso hubo sí. pedo. Entonces, pues lo tuve que hacer. Subió la carga, lo hice más de a huevo de remojar con jabón, exprimir, y ahí nos vemos. Pero me di cuenta que cuando estaba haciendo eso para la institución o para la sección, me di cuenta que eso lo podría hacer una vez saliendo para mi familia ah, y no me iba a pesar. Y también igual tiene que llegar a ser el aseo de la, de, la, de la celda. Como último le tocan los trastes Porque hay banda que llega y dicen Y no son trastes, ¿no? de dos personas Esos Son trastes de 15, 20 personas De comida, de la y cena ¿no? También no hay banda que se dedica a vivir a cuatro nalgas aquí afuera No hace aseo no, sí, no, Y cuando está ahí adentro no quiere hacer nada Pero él le llega el FBI Le caen los ninjas Le caen los ninjas caen y, los ninjas y lo, lo, lo hace porque lo hace Es una no es No es porque... No es por obligación pero sí por salud Es por tu porque, pues así es pues es estar limpio contigo mismo sí, no, ¿no? Es, es, esas primeras veces de que estás chido contigo mismo y te sientes bien sí. porque, pues estás limpio sí. ahora lo que falta es limpiarte por dentro y eso es un proceso diferente no sí. el arte, la cultura te ayuda y ya en otros programas se los hemos sí, dicho los pero, pedos, pero sí los pedos da igual es en el agua, por lavar los trastes y por una cubeta de agua es un trompo, ¿no? la neta no mames estaba cabrón. Y es que menores es diferente porque le tienes que formar desde que llegas hasta que tienes poder y hasta que te vas y si no te fuiste con poder ya te chingaste y vuelves a regresar por ese resentimiento porque <risa> afuera ¿quieres, quieres ser lo que no fuiste adentro sí. y por eso y lo, y lo digo sí, abiertamente sí, sí. porque me he topado con banda. Y mucha que, gente, mucha gente, ha visto me, o sea, me en visto sea, o sea, porque nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado ver este... ¿Y cómo es? Eh, ¿Qué eh, pasó? Llegué, ah, no ¿dónde estuviste Ah, yo estuve, este... No, estuve tres meses en el oriente. Está bien, chido por ti, güey. Pero... Muchas ¿Son veces... Tres son, meses, o pero son, son tres meses. Son tres meses. No es nada, tres meses no es nada. Si sí es un chingo para el que no... Es un creo proceso. Que, la que he hecho, clara, ¿no? es, es un, un proceso. pequeño proceso. Yo creo que tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, quince, veinte, veintiséis años, treinta. Son un chingo para ¿sí? estar en un lugar así, la neta, si ¿Sí? en dos horas. No, está cabrón, güey. Yo decía, ahora de los pues que decían, no, pues yo quisiera conocer la cárcel un día, güey. No mames. No, no. Neta, ¿De güey. ¿Decías eso? Neta, neta un día, un día te me Lo que lo piensas cuando sí. lo dices o lo decretas, güey, ¿no? Es chingón el universo. Y no nada más fue un día, me ¿no? <risas> casi 20 años, ¿no? Pero pues, es eso, güey. Las peleas y las peleas llegan, no mames, por ser el último del cantón, son rifles cada, cada rato, ¿eh? Es que, mira, sucede ah. allá adentro como sucede aquí afuera y es un reflejo de lo que pasa. Entonces, sí. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos si dicho. Si no, no falta quien te quiera robar, que te llegue a pedir esto, que ya agarró tu bote de basura que estaba aquí afuera y ya se lo llevó. Y por eso, pues, es, es no dejar de darse, es pelear, la verdad es pelearse. ¿Por qué? Porque, pues, así ganas respeto, si oye, se oye muy cavernícola, pero el, en la cárcel así es, se ha tratado de cambiar de otra manera, pero no es... Porque bueno. vivimos en un sistema donde este tipo de piel es así, te etiquetan a así. el güeritos, ya llegó el güerito. Ya se Yo chingó lo hice, Yo lo hice, de verdad, este, no lo voy a ofrecer disculpas a nadie. Yo fui coordinador de un dormitorio y me llegaba gente, gente blanquita, ¿no? Así como gente blanca, o sea, de piel blanca. Y hasta, y hasta uno, test, uno test, como claro, moreno ¿no? es racista porque dice ese güey tiene dinero, ya sí, qué chingas. Sí, pues trae dinero. No, que no, que, cómo no. Y pues, según traen los zapatos sucios, ahí me lo aprendí, los zapatos sucios, y ya cuando los o sea, a ver, pásame uno de tus zapatos. Y es un flanché en 2016 y dices, ya ves como si sí tienes dinero. A ver, vamos a, a limpiarlos porque a limpiarlos están tan piñados tus tenis. Es igual que acá, no, te tienes que andar cuidando de la gente que pues anda pues, haciendo o ganándose la vida diferente. No, la gente que la vida diferente, está muy cabrón también, eh, nosotros ya no lo hacemos, si lo lo hacemos factura, ya no. yo creo que la factura va alterada, ¿no? cuando la, la link No, es la, la, va, la factura no. ya va este, con IVA y, y ya con alterada pero de todo Y que... hay banda que piensa que uno no va a pagar la factura, pero ¿qué creen? Que esa boleta va viajando, va viajando, sí. eh, va en el aire y de repente, pa Pum, Se le pone en la espalda del niño, del sobrino, de... ¿Algún ¿Hay familiar? ¿Hay ¿Alguien, familia? de alguien, ¿Hay alguien de... que, que, pum, conecta en tu corazón? no siempre pagas se paga. paga, o sea, sí pagas tú, pero de diferentes formas, la neta. Nosotros siempre lo hemos dicho, eh, yo creo que el delito por el que te agarran o te detienen es el pretexto para que a la cárcel. Y de ahí pagar todo lo que has venido haciendo y okay. tener tiempo para reflexionar. Eh, la cárcel nada más es, es esto lo que, lo que les contamos, simplemente es una regla. Si usted delinque o no, a nosotros no nos importa, ya lo, ya lo hemos dicho. Eh, simplemente le ponemos las cartas de cómo está el pedo, la neta, ¿vale? está muy cabrón. Y... A partir de cómo fue ¿A nuestra partir primera noche. De... De... Sí, todo es a partir de cómo nos fue en la, nos fue en la feria. ¿vale? Hay que saber elegir con quién ¿No? se van a acostar. Sí, <risa> está o sea, cabrón dormir. Está cabrón estarte cuidando, pues estarte cuidando, ya sea tus partes, ¿no? Adelante, para lo que sea, güey, que te toque, no sé, güey. No porque ya después y ya no te tienes tu mano así, ¿no? Dejar, no O sea, cosas así, güey. el otro día ya amaneces con pasta de dientes en los en ojos, ojos. ya sin cejas. Ya sin cejas. O sea, de verdad, de verdad, la cárcel, pues la cárcel está cabrona, ¿no? Y más si no haces nada y te dedicas a... Y también pacientes. está cabrona si no quieres aprender, si no quiere, por, Porque por muy siniestra que... Y las metáforas de la cárcel, por muy feas que sean, son para reeducarnos de cierta forma, porque hay personas que somos masoquistas, nos gustan, si no hay putazos, no pasa nada. Si no, si no, sí. no se siente, dice. Ajá. Ajá. Y hay, si no, hay, hay, no hay formas, sí, por, sí. hay formas porque pues, a lo mejor no es físicamente la violencia, pero sí psicológica. Y, y, y eso te si, no, no, no, no es eso que acaba, pero acaba. eso me pasaba con muchos compañeros que llegaban de ciertas zonas panquezonas que ocupaban más la psicología que la violencia. Pero es lo mismo te están psicoseando, te están psicoseando, y de repente, pum, no pasó nada. Sí <risa> Porque sí. a mí me daba miedo que me decían, no, pues te vamos a charrasquear las plantas de los pies y con tu sangre vas a hacer un círculo y le vas a estar chichando tu propio círculo y yo decía, es un círculo sin fin de sangre, ¿no? Que... Y luego toques, y luego, hago oh, y cuando pasaba era así como de... Cámara, o sea, no has no, escrito lo que no estás viendo, de verdad. Eh... Pero, no, al contrario, era así de... No manches, pues nada que ver con lo que yo bueno, me bien, verdad, con lo que bueno, yo bueno, me verdad, estoy nada, psicoseando sí, sí. y eso nos ha pasado en pandemia, ¿no? De que la banda, el coronavirus, ¿no? El, todo esto del es el mismo terror psicológico, quién sabe quién nos encerró, no sabemos qué estamos pagando, somos pagadores, todos sí, a nivel todas. mundial, pinches güeyes, pero es lo que pasa también dentro de, de, de la cárcel. Porque en menores no hay dinero, entonces existe más la, la extorsión y el trueque, ¿no? El trueque, ahí se mueve más el trueque. En, en la revisión, pues obvio, sí hay dinero. Este, puedes trabajar ahí. Hay, trabajar para ti, para ayudar a tu familia, para gastarte lo que quieras, ¿no? Solamente Por eso el año está chido, ¿por qué? Porque te dan una opción de, de trabajo ahí adentro, ¿no? Sí, sí, los mantenemos y todo, como dice la gente, ¿no? Este, Oiga, ¿y pero tú? también trabaja para eso. ¿Y tu primera vez es feliz? Ahí adentro. ¿Mi primera vez feliz? ¿Cuándo fue? No, madre, un poco, yo creo que fueron pocas. Ah, sí. La primera vez feliz cuando me dijeron en Oaxaca que quedaba ya suelto. pero el licenciado no me sacó nunca, me dijo que me iba a dejar con las averiguaciones de, de los demás. De los demás de los, o sea, saliste los de, de ahí de Oaxaca, pero ya traías averiguaciones. Ya me iba me a iba, Me abrieron la puerta y que entran los custodios de los Barrios. Que me llevan de traslado, güey. O sea, de Oaxaca te llevaron a, a Barrientos, barritos ¿dónde quedan? Está es en el style, ahí, en la barrientos, Sí, güey, este... Pero ese fue un momento feliz, feliz pero después... Fue de me libre, después valió... Pero se fue... Sí, el vacío corto, fue mi corto. De verdad, corto, de verdad. Este... Pues yo creo que hay momentos felices muchos. Yo creo que cuando iba mi, mi jefa, mi abuela, con mi abuelo, este... O sea, cuando iba a la beca, visita, ya. mi mamá... Este, mi carnada, ¿no? Mi carnada siempre era un pastel, 500 barros, el día de mi cumpleaños, ¿no? así Sí, güey, iba a una vez el día de mi cumpleaños, ¿no? O sea, si caía, no visita, pues iba un día antes, un día después, ¿no? Pero ya sabía que todos los años estaba en mi carnada. Eso es lo chido, la verdad, contar con gente que... Pues que tiene... Que sabes que cuentas con ella, güey. Muchas veces no va porque no pueden no quieren güey. Sino porque no hay, cabrón, la neta también... Cuando uno delinque, pues no te fijas en eso, güey. tú vas a preguntar más a mí, tráeme y ya, güey. No, güey, la neta... Está cabrón de farsa para... Pues para todos, güey, <risos> Pues sí. La verdad. Este... Eh, bueno, le voy a dejar nuestras redes sociales. En el Face estamos como compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba sea teatro eh, En nuestro correo, teatroinvisión, <pause> arroba... Chiquixti y com. Los invitamos a... Eh, recuerde que estamos, este proyectando y haciendo eventos al aire libre en el huerto, en nuestro espacio El Huerto, que está en la Santel del 77. Eh, vamos a tener este viernes 28, eh, micrófono abierto con Rojo Córdoba, eh, es presencial, tenemos poco, pocos lugares, Mánden, mándenos este mensaje, mándenos correo hablas eh, por teléfono, sí tenemos teléfono en 66 0102 aquí en el 77. Estamos a tres cuadras del metro Cuauhtémoc, en la Colonia Juárez. No y... hay pierde, Abraham González, en está no, es el 77. es pues, que se sabe las de sol, hoy es la de Bienestar. Pues aquí, aquí lo esperamos cuando Entonces, usted guste venir de verdad. De verdad que estamos de, de 11 a 6, de 12 a 8, de 8 a 8. <risa> Vaya <risa> nuestro soledad. Y pues esto, es, está chido, esto tu primera vez, no manches, sí es me vez. Este fue su programa Radiando en Cana, directamente transmitido desde el Centro Cultural de el 77. Y recuerde, si tiene tele, ahí se ve. Ah.